Aviso importante para ustedes, le quiero decirles que los días 29-30 de noviembre y los días 1 al 4 de diciembre he tenido un aumento de 9 suscriptores más en la última semana. Todo gracias porque BOB veo, veo YouTube, o ya actualmente llamado Special STM para celebrar su primer año en el canal, me ha dado la oportunidad de, de darme promo y eso causó de que mi número de suscriptores aumentara hasta 273. Muchas gracias y con su apoyo quizás lleguemos a los 300 antes de que se acabe el año y empiece el 2021. Sin nada más que decir, empecemos con el video de hoy. Y además le deseo unas felices fiestas de fin de año. Ahora sí, empecemos con este video ya. I don't know what it is. It's just supposed to be your phone, and not have to work. Uh, I don't know why to tell you what does that make anything. Destroy that I don't think some question recognition, I don't know why I'm done, it's more like a human.